me copetes, no mames, no me salgas con esto, cabrón. ¡Copetes! Verga. Llamar copetes. Puta, ya entró, cabrón. ¿Qué ole mi copetes? ¿Cómo estás, Preci? ¿Bien tú? Oye, güey, ¿ya viste lo de la demanda? Sí, quejos de su puta madre, ¿no? Bueno, güey, hay que entender, güey, tienen razón, güey Yo también tengo ahí unos pesitos metidos y... Pues, no mames, güey, sí La neta, pues, esa lana ya no está, cabrón, o sea Lo quejaba ya no deja, güey, con razón se ponen pendejos No, güey, yo sabes que yo estoy contigo, no, no hay pedo Pero la neta... ¿Qué? Ah, ¿te vas de vacaciones? Ah, no sé, güey, no sabía, no veo noticias No mames Oye, güey, ¿cómo te vas de vacaciones ahorita, güey? Está de la chingada, cabrón Aparte, no mames. No, copete, no seas así, cabrón. Mames, llevo apoyándote toda la vida y te vas a poner así. No mames, güey, si hasta bien me está llevando la chingada, güey. Aparte, tengo unos cuates que increíblemente, güey, su negocio gasta luz y gas, cabrón, y gasolina, güey. Y también les está llevando la verga, güey. Digo, son pocos, pero nos está llevando la verga. Copete, Copete, Copete. copete, copete.